Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y como veis estoy aquí encima de un castillo y espero que no se me caiga el portátil porque hoy vamos a improvisar un poquito y bueno, hemos venido, hemos escalado un poco lo que son las paredes del castillo y, y estamos aquí arriba, la verdad es que las vistas son preciosas pero hace un poquillo de aire, así que bueno, vamos a darle espero que me estéis escuchando bien porque eso, por eso, que hay un poquito de aire vamos a darle, ok, vamos a ello primer round Yeah. Yo soy el gigante, soy alguien elegante, yo tiro adelante, mas no pienso las consecuencias, solo lo hago, mas yo siempre he pensado que no soy un vago, yo no tengo mal aliento, yo soy tan de esto que te cuento más yo estoy leyendo la pantalla y esto que te cuento no es sufrimiento yo he venido aquí me tienen que sacar con una grúa yo lo hago esto ya veres lo hago de mutuo acuerdo ya verás que vengo no soy alguien cuerdo más yo provengo de algo eléctrico soy como una pila alcalina yo te traigo aquí la vitamina que necesitas yo soy el producto yo te traigo algo no te tiro un eructo soy como el maíz soy como los chicos de esos que andan por allí Rapeando sobre cosas de política Yo prefiero hablar más bien de mis problemáticas No te voy a catapultar a otro universo Aquí estoy soltando un verso desde el castillo Y apenas que tengo... Eh, ya te traigo las canciones con el rastrillo ja, Joder, qué fresquito, está viniendo mucho aire Se está moviendo el portátil Pero da igual, yo que sigo aquí rimando, tío Estoy aquí en las almenas del castillo Y vamos a ver qué viene yo no soy un ciclope, yo te vengo con el 5p, ya verás que vengo aquí con la P. Ya, parece que suena, pero no necesito un anti pop, yo te traigo el problema ya. Me viene el aire de 20, me viene el aire de frente, yo te vengo aquí de 20 en 20 más, no hace falta que te lo cuente, yo levanto los brazos, yo soy aquí, yo te traigo los cazos, los cazos, no te voy a tararear ninguna canción, yo soy rapero, yo te Traigo aquí con la razón. Yo sé que he suelto algo bastante profundo y ya verás que aquí todo más. Yo no tomo atajos para llegar a los sitios. Yo más bien me asidio en este castillo que he venido. Viene aire, a lo mejor no es que me hayas oído demasiado. Yo soy como el puerto que sale en su tinta. Yo vengo aquí, no me sale la cosa distinta que otros raperos te traigan. Yo te traigo aquí y las palabras bailan de un lado a otro. Yo me vuelvo rígido, yo te lo traigo. Y no soy frígido, soy más bien fligio como los corintios. Ya verás que vengo aquí, hago distinto. Yeah. Bueno, parece que la cosa va bastante bien, ¿no? Se me está yendo el pelo para todos los lados, pero da igual. Lo estamos disfrutando, lo estamos disfrutando. Yeah. Segundo round, hard more. a ver qué tal. Palabras cada dos, cinco segundos. Yeah. Yeah. Yo estoy en una isla, te traigo la cosa distinta, ya verás que vengo, yo vengo con este cristal, doy, no soy diminuto, yo soy escorbuto, yo soy más bien algo, no muro, yo te traigo la brea, no traigo correa, no soy como un perro, pero te da igual, yo te traigo, soy una odisea, estoy en el desierto, soy algo despierto, ya verás que vengo aquí, yo te traigo el amuleto, voy con la varita, soy como Harry Potter, ya te traigo aquí, no necesito nada de popper, yo vengo como si fuera un fiscal, yo aquí no necesito, no no tengo nada arriba yo traigo la hoja y escribo un poco. Ya verás que vengo aquí dándole al coco. No necesito montar un campamento aquí en lo alto. Yo te traigo aquí esto. No necesito asfalto. Más bien una cuerda para atar las palabras que traigo. Porque si soy no, tengo que reflejarlo. Porque ya vengo aquí a reflejar el agua. Ya verás que tengo aquí no hace falta que venga con enaguas. Yo soy un vado privado. Yo te traigo aquí y soy como el abogado. No necesito un árbitro que pite en el partido. Ya verás que aquí parece que la he metido. Yeah. Sí, sí Bueno, no está yendo mal, no está yendo mal Vamos a ver si, si suena a la siguiente Y a ver qué tal Lo que sí, dudo que yo lo voy a chillar, Soy como un caballo, no va a venir aquí La Guardia Civil por venir hasta la luna Ya verás que vengo, no soy de alta cuna Pero da igual, nunca me ha faltado de nada No te voy a espiar lo que te voy a contar Parece que te va a rematar Yo soy como un satélite, vuelo en lo alto Y no necesito nada, no te pa'te. Yo voy de ala en ala, ya verás que vengo aquí subido en la cala, más todo es relativo. Yo vengo con la relatividad y vengo aquí con la verdad que te va a dar la bofetada. Pero bueno, da igual, yo te lo traigo aquí de la nada Parece que algo traigo el amuleto Yo estoy despierto, más no necesito estar tuerto Para necesitar abrir los ojos, estoy en una reunión Yo no he tomado nunca la comunión No me tengo que medir mis palabras Porque las palabras que digo son escalabras Yo te sube a la pirámide, soy como un egipcio Yo lo que traigo aquí es algo difícil, como una pesadilla Ya verás que vengo aquí, no necesito ponerme de rodillas y yeah, aquí he acabado, pero da igual, yo sigo aquí, soy el abogado, nunca me he trabado, yo te lo traigo. Ja. Bueno, pues nada más. está yendo la cosa, streamo cada dos segundos, tío, esto es aún más rápido. Pero bueno, da igual, vamos a darle. Yeah, yeah, yeah, sí. Yo, me duele la muela, el poder que cuela Eso que te soy, me entro metido, ya verás que te lo he metido Yo vengo en el palacio, más bien en el castillo, no vengo herido Ya verás que vengo con aquí, yo lo traigo difícil, difícil me he traído Yo traigo las cosas para multiplicar, no soy un cobarde, de esto te arde ya Vengo con la capa, capa y espada, ya verás que vengo con algo simple Ya verás que vengo aquí con la percusión, da igual que vibre Yo te traigo el cráneo Hoy me respiro porque vengo aquí con algo de sombrear, ya verás que vengo aquí, me voy a marear con tanta ballena, ya verás que te lo traigo, fiel el termostato, ya verás que vengo en plena perla negra, da igual que venga, no me voy a curar, da igual que necesite una Venecia <risa> me voy a, a, a, a tener sinusitis en la nariz, da igual, vengo con la parrilla y te hace feliz, Tengo hago mímica con las manos. Abro el armario, ya verás que vengo aquí con la ropa. Soy del telediario, no estoy podrido. Ya verás que te la he metido una vez y otra vez. Soy como el locutor que dice una cosa que te va a cargar la espalda. Yo te traigo una promesa encima de la mesa, yo que sé. Te traigo la llave y te abro la puerta. Yo no voy a coser las palabras, te traigo de esta forma. Y parece que este tío lo forma. ¡Ah, Dios, qué complicado son las dos palabras, pero bueno, da igual. Cada dos segundos es muy complicado. Pero bueno, da igual, como quede, como quede, tío, como quede. Vamos otra vez. Yeah, soy un rompecabezas, no te da vergüenza ser un insensible. Ya verás que no te traigo el engaño, soy impredecible en cada mapa. Vengo como una rodaja de limón, yo te traigo la cacería de con un asustarse, no voy a arrugarse Ya verás que vengo con asuelto Yo te traigo la parada del autobús Ya te vengo con el viento Yo siento que estoy en un corral No me voy a ahogar en el relato Ya verás que vengo aquí, yo te mato En el aniversario de mi nacimiento Traigo la perspectiva, yo te vengo a derrotar Con nuestra movida, yo soy levadito Como la puerta de la limusina Ya verás que vengo con el bancón Yo me pego la atracón Con esta píldora que te traigo Yo tomo el ascensor hacia arriba, no te traigo con mi orina, ya verás que vengo que pago perdido, yo te traigo la tortilla y le doy la vuelta, soy como mariposa, ya verás que vengo por el camino, yo te lo traigo, no necesito un pache, te traigo el pepino, yo te voy por el río, con la locomotora, ya verás que pego el estallido y al final te ahoga, Ya, yeah, yeah. joder, es complicado, pero bueno, a ver, más o menos las palabras riman, entonces no queda tan mal, no queda tan mal. Ya vamos a ver, ya yo creo que la última, tío, porque se nos va a hacer tarde y hay que comer, ¿vale? Bueno, venga. Ya la, la última, ¿vale? La última. Ya la dejamos aquí, ya lo dejamos aquí. 3, 2, 1, diez yo soy de la NASA, este tío se pasa a otra estratosfera Yo soy como una atmósfera, ya verás te falta el aire Y da igual lo que baile, lo que baile Aquí en este salón, yo te traigo con baile de salón Yo te pego el atracón, no necesito tacón Para ser más alto y llegar al sol Yeah! la nasa al final aquí qué pasa que salió en lo más y les arrasa con sus cohetes artificiales yo te traigo aquí lo que son vocales vocales yeah. como las naves espaciales voy de planeta en planeta yo te traigo aquí la cosa completa ya verás que vengo con esto con mi furgoneta yeah y aquí lo dejo ya parece que me vuelvo viejo no tengo ningún complejo yo te traigo aquí el amuleto ya verás que vengo esto ya verás soy de plutón yo te traigo aquí el canción yo soy de otro planeta más bien de mercurio aquí este cielo se murió y lo dejo como está ahí yo lo voy a dejar aquí yeah. porque bueno ya son muchas rimas las que he soltado Y creo que la siguiente la dejo Para, para la siguiente ya, ya acabo Así que nada, espero que os lo habéis pasado bien Las vistas que hay aquí desde, De verdad que son una pasada, tío Y nos vemos en el siguiente vídeo